Vale. Bueno, pues bueno, primero eh, agradeceros a todos los profesores el esfuerzo y, y la paciencia y toda la dedicación. Eh, agradecimientos también a, a, a Borja, mi compañero, y a, y a Borja, Alejandro, los que han expuesto antes, que para mí han sido de inspiración y me han servido, eh, vamos, eh, la verdad es que... Eh, todo lo que les veía hacer eh, lo quería replicar y, y así he hecho. Ellos han hecho siete repositorios. Yo me he quedado en tres. Eh, hemos hecho un repositorio para, para la parte web, otra donde tenemos todos los, eh, todos los datos y todo el código y todas las pruebas que vamos haciendo para que al final eh, funcionara el proyecto y otra de la hora que os contaremos un poquito más adelante. El proyecto, eh, nuestro, nuestro proyecto es un, eh, un intérprete de signos, lo que queremos es demostrar que pues, somos capaces de, de enseñar a una máquina a reconocer eh, signos y para ello lo que hemos hecho ha sido pues, enseñarle tres signos muy sencillos como son eh, la piedra teniendo el puño cerrado, eh, la mano eh, el papel y con el dedo índice y el corazón eh, levantados pues la tijera. Y de esta forma eh, que lo reconozca y poder jugar con el ordenador eh, el juego de piedra pero tijera. Eh, todo está. Eh, hemos hecho un Streamlit eh, para, para llevarlo a, a producción. En el que, bueno, pues eh, explicamos un poco cuál es el proyecto, eh, cómo funciona. El, si, si carga, porque hemos utilizado una librería de Google que se llama MediaPipe. Y lo que hace esta librería es, eh, pues eh, te reconoce a través de la, de la palma de la mano, pues eh, te, te reconoce la mano y le pinta unos sensores y unos puntos que serían las articulaciones. Y entonces ya con esos sensores pintados en la mano y con esos puntos, eh, pues los recoge como, como numéricos y es capaz de identificar pues eh, la distancia entre los distintos sensores, cuántos sensores se ve. Eh, tiene 21 tensores eh, o 21 puntos por, por mano y en tres dimensiones, con lo cual por cada mano serían 63, eh, 63 coordenadas numéricas que traduce en un, en un array y que utiliza ese array luego para, eh, para que la red neuronal identifique cuando está la mano abierta, cuando está la mano cerrada o cuando el índice o el corazón están levantados. Entonces, eso así básicamente o muy por encima sería eh, lo que hace la red neuronal. Y hemos eh, pues eh, entrenado la red neuronal haciendo que sea capaz de identificar estos signos y eh, elaborando el juego. Entonces, vamos a ver si, si podemos echar una partida contra el ordenador. Es verdad que. De, en un principio eh, pensaba trucarlo un poco para que por lo menos cuando fuera. ¡Uy! Lo tengo que tengo que quitar la cámara de aquí. Eh, mm, mm, mm, mm. A ver. Vaya, no voy a ser capaz de quitar la cámara. De tener el vídeo. Vale. Eh, aquí. Afortunadamente, eso lo ha pasado a Santino antes y entonces ahora sé cómo se soluciona. Entonces, seleccionamos la cámara. Y vamos a empezar. Eh, me he perdido un poco de, por la explicación, no sé por dónde iba. Ver, va un poquito lento porque bueno estamos ahí en... Y nada, pues te hace la cuenta, piedra, papel o tijera, y pues te marcas una piedra. Y me parece que ahora estando con la conexión compartida, pues te reconoce la piedra. Él también piedra, por lo tanto empate. Puedes hacer otra cuenta, piedra, papel, tijera, de una mano. Papel, otra piedra, pues ganamos. Y así, bueno, pues nos podríamos tirar toda la tarde jugando. La, la idea es, eh, como hemos dicho, pues, demostrar que, que podemos enseñarle a la máquina cómo eh, reconocer la mano para llegar a hacer eh, lo que sería a la larga, eh, que es nuestro objetivo, un lenguaje de signos. Eh, como un lenguaje de signos es algo pues, que, es, que es muy vivo el lenguaje, eh, pues eh, hemos, lo que nosotros también aportamos en este proyecto es, que eh, subirlo a la red, que, se, eh, que, que esté en, en la web y que todo el mundo pueda eh, desarrollar sus propios gestos y demás. Y para eso tenemos este otro apartado que se desarrolla con nosotros, que nos llevaría a la parte del ahora que, eh, eh, eh, que sería, a ver, lo voy a abrir desde aquí en el que está pues, toda la parte mmm, separada de cómo creas el dataset, que te lo puedes crear tú mismo, cómo entrenas el modelo y cómo haces el testeo de ese modelo. Entonces sería tan sencillo como darle un botón, eh, decirle qué gesto quieres eh, entrenar eh, con la máquina, pues quiero entrenar eh, el gesto de una pistola, le das a entrenar, te va cogiendo los distintos frames, para que tú puedas eh, enseñarle lo que es el gesto de la pistola al a entrenamiento y luego indicarle qué acción quieres tomar con, esa, con ese gesto que le has enseñado. Entonces, pues quiero que cada vez que lo veas, pues tomes una foto. Entonces, eh, eh, ya programar distintos gestos para que la persona pueda seleccionar el gesto que quiere que haga con lo que le ha entrenado. O quiero que solamente lo escriba. O quiero que cada vez que me reconozca el eh, hacer un cliquido con, con la mano, pues que llame a mi pareja o que me pida una pizza por la noche. Eh, le puedes ir dando las acciones que vayas queriendo. Y, y en principio eso es un poco todo nuestro nuestro proyecto. Hasta aquí, Esta, hasta, hasta aquí hemos llegado de momento. No sé si Borja quiere añadir algo más. ¿O considera que se me ha pasado alguna cosa por decir? Ay, Dios, perdón. Eh, nada, que gracias Edu por haber presentado tú. Yo Ya, ya me escucháis que no estoy muy bien. Y nada, eh, muy contento por lo que hemos conseguido. Como os ha comentado Edu, pues el, el objetivo final pues es el el lenguaje de signos que esperamos pues poder desarrollar en algún momento, pero vamos, con la cantidad de problemas que hemos tenido con los entornos, la cámara, que no cogía la cámara y tal, pues eh, muy contento de lo que hemos, de lo que hemos logrado.